Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Bien, como ven, ahora tenemos tres frascos, tres platitos o como los conozcan. Sí, vamos a hacer un juego muy común, pues, pero al que no lo hemos hecho nosotros y queremos que ustedes lo vean con nosotros. El juego se trata... De con quién te casas, con quién te besas y a quién matas. En cada platito tenemos diferentes famosos artistas y deportistas. Bueno, vamos a revolver para que ustedes vean aquí ahorita. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Y, y vamos a pasar aquí. Y listo, ya están revueltos para que no haya trampa sí, sí, sí. El primero que va a empezar es Paul, como siempre empieza él de derecha a izquierda o no, izquierda a derecha donde ¿no? quieras empezar saca los tres y ya bueno, bueno voy leyendo de conforme los vaya sacando Vos va conforme vaya sacando entonces voy a sacar y voy a leer los nombres pero hasta el último voy a decir la respuesta ya que tenga los tres papelitos Ajá. ahí si no conozco a alguien de los famosos que puso Mario pues no, Matana. no, sí, porque puse puro, puro conocido Ah, bueno Madonna Madonna, esa es el número uno, exacto Ariana Grande Pura conocida, ah, pura mujer, te tocó Qué suerte Britney Spears, pura, <ríe> pura mujer, mujer. Me, me No quiero que ya, matar a nadie Te me haces <ríe> que ya te acabas de las mujeres que puse No, no quiero matar a nadie, a ver Pues... No, está difícil la decisión, Mario Vamos a... No sé si matar a quién. A la viejita. A la más viejita, a Madonna. <risa> Qué gacho eres. Muerta. Mata a la viejita. Y no sé, aquí pues ya. Cualquiera de las dos es igual. Si. Sí, una la elegiría al lado y el otro a la otra al otro. Pero, pero si lo tomamos, matas a la viejita, pero no sé le hacen matavijita. Ah, también. Elegiría. Besar a Arena Grande y me caso con Brindis Spear. Ah, que tiene más años y tiene más, más dinero y más, y más experiencia. ¿sí? Ah, exacto No, pero no has visto últimamente. Como en sus fotos. No, no voy a decir nada. Sí. Y voy a verlo en su Instagram. <risa> bueno, ahora sí, vas, Mario. Pim Cardacha. Ah, ah. pero bueno, a ver, vamos a ver. J Balvin. J Balvin. J Balvin. J Balvin. <risa> Y Maluma ¡Ah! ¡Ah! No manches La verdad, me casaría con Kim Kardashian Esa es la verdad Porque pues es mujer Pero aquí Ay, un Ay, No, pues está acá, dijo Ahí yo pienso que depende De tus gustos, Mario Pues no sé quién tenga más dinero Ah, no, pero es para besarme, ¿no? Pero, yo no para matar Shea, Yo pienso que con ninguno me besaría ¿Cuál ¿cuál La decisión difícil es matar a alguien ¿Cuál, es, ¿Cuál estará más bonito? Yo pienso que Maluma está más bonita ah, Pues pensaría pues, a Maluma, verdad. Pero, pero ahí me salieron y mataría a J Balvin sí, Pues es que la Kim Kardashian Quien no se quisiera ganar con ah, ella no, pues, tanto sí. dinero Tanto dinero y tantos días viéndola Y sí, tantas pompas A ver, ahora sí voy Justin Bieber, el primero, primero. A ver, Scarlett Johansson. Johnson, Johansson, Johnson. Ah, Johnson. Johnson. Es la que sale con el Capitán América, sí, ¿no? Está muy guapa, de ver. color rojo, como yo. ¿Por qué no me tocó esa? <risa> Salma Hayek, ah, pues fácil oh, no la conozco. pues, oh, pues fácil. Mato a Justin Bieber. A ver, aquí es la decisión difícil. Nah, está fácil. Pero, bueno, para mí está fácil. Bueno, está sí, fácil. Scarlett Johansson, la beso. Johnson Johnson Johansson No sé por qué le digo así Y Salma Hayek Pues me caso ah, Tiene más dinero Te gustan maduras padre? Ah, Exacto ¡Ah! Es que tiene Tiene dinero Tiene sabiduría No Te dinero Te gustan maduras ¿Qué vas Mario? A ver Bueno vamos. me apareció una buena Jennifer López Valipa Oh bueno ¿Vale, Valipa Vamos a ver acá quién me toca Luis Miguel Ah, ah Bienvenido ¿Verdad? Ha sido lo de Mario se va a casar Luis Miguel ¿no? bueno Luis Miguel ahí discúlpame te voy a matar Jennifer López qué a ver ustedes qué qué pensarían Pónganle pausa y comenten qué va a elegir Mario a ver si le atinan a sus gustos yo pienso que me caso con Jennifer López porque ah. Y Dolipa, pues la voy a besar porque pues está guapa está bonita. Sí. está alto está de tu tamaño? ¿Sabes cuánto medirá? Dos metros. <risa> Uno setenta y dos creo. Ah pues es de mi medida. Sí, pero con tacones ya ya te sobrepasan. No, ah, ¿no? mido un ochenta. A todo que tenga tacones de doce centímetros de ahí sí <risa> ya me da por dos centímetros. Ah. Pues sigue es Angelina Yoli. Angelina, Angelina Yoli. Ajá. Es que como aquí en México les decimos también Angelina. No, no pero bueno, es que estamos en México, Mario. Donald Trump, ah, fácil. Ya, <risa> yeah, con eso. Donald Trump, ah, fácil. Shakira. Oh. Ah, Paul, Me trocaron fácil. Boca, eh, eh. Me tocaron fácil desde el anterior. A Donald Trump, pues lo mato como yo Porque si <risa> ¿Por qué lo matas, Paúl? Porque muy muy racista. <risa> no nos quiere a los mexicanos. No nos quiere a nadie de Latinoamérica. Ahí pienso que beso a Shakira y me caso con Angelina Jolie no oh, no quieres nada también te gusta estoy mirando que le gustan mayores a Paul eh. no es que a mí me gustan mayores es que Angelina Jolie la verdad jefa está guapa muy, muy guapa sí, la sí. última película que salió en la de Eter ¿Eh? eterna o está sea, o sea, muy se ve es que son, son mayores pero son muy bien conservadas Mario y pues bueno Paul pues ya pues ya se acabaron nomás yo sigo Messi ah ¡Oh! ¡Ah, oh, que cierro! ¡Me! ¡Me! mejores es mundo! ¡Me! es una decisión muy difícil, ¿eh? Porque... No sé la verdad quién sea el mejor del mundo porque no sé Ahí voy a opinar A los futbolistas y a los, a los que les gusta El deporte, a quién, le quién, van? quién es mejor Si Messi o Cristiano Ronaldo Pero quién es que de, los dos a mí vallan. que me gusta El deporte, me la puso complicada eh Porque sí. wow Y ahí sí va a estar difícil sí, Porque definir. a quién te vas a besar, Mario No sé ¿eh? <risa> Tommy Maguire, <¡Ay>, <risa> Toby Maguire. Ay. Está complicada Esta, esta, porque la verdad Sinceramente los tres son, son los míos, ya sea Messi que están hablando o Toby Maguire por Spider-Man, porque fue el primero. Matar a uno de ellos, What the fuck, para no. Mario, pues. me la pusieron muy, muy, muy, muy difícil. La sí. verdad, ¿eh? yo siento <risa> que para que no haya tantas críticas, <risa> no mataría a Spider-Man, pero va a sobrevivir. De todos modos, a, a Toby Maguire, Ajá, lo mataría. Besaría, ay, caray, es que está difícil. Está más, está más, chulito, que Cristiano Mario? Ronaldo, <risa> está, más, está más guapito, ¿eh? No, pues no sé, la verdad, los dos tienen mucho dinero. Cualquiera de los dos tiene para casarse. Yo pienso Toma que... Toma bien la decisión, Mario. Toma bien tu decisión. Es el momento. No, me casaría ver. con Cristiano Ronaldo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué sería? Wow. Y besaría a Messi. A Messi, para que te dé pro... unas buenas patadas. El problema, el problema es que los dos estamos en Arizona Van no, a Y a ver, tú decides en esa. Porque estaba, si estaba complicado, porque la yo verdad. Le, yo elegiría. Si mataría también a Toby. Como Mario, a Toby McGuire, a Spider-Man. Pero, pero va a revivir. Vivir, va a revivir. <ríe> no importa. Está muy fuerte. Pues aquí. Solo cambiaría a la viceversa. Besaría a Messi y me casaría con Cristiano Ronaldo. O así elegiste Así bebé. elegí, güey. Ah, yo también. Me casaría con Cristiano Ronaldo porque también tiene mucha gana. ¡Es, ah, es lo mismo. No, es <risa> no lo mismo. No quieres, jamás No quieres o sea, casar con Cristiano ajá, beso, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. <risa> el bicho. <risa> Messi y besaría a Cristiano Ronaldo. Bueno, no. Está más bonito, Messi. Cristiano, Cristiano Ronaldo. Es Besa más rico. <risa> me casaría con Messi y a Cristiano Ronaldo, pues, besos. Besos, muchos besos al no, al bicho, al bicho. Y, para pues, saltar. y sí. pues ahí ustedes opinen Que hayan decidido Y pues Aquí hemos finalizado Este video Espero les haya gustado Fue algo rápido Y pues así fue, fue algo dinámico Ahí conforme a Nuestras elecciones Van a saber un poquito más Cómo somos nosotros sí, Yo ¿verdad? pienso Somos muy interesados Ahí comenten Somos muy interesados Si nos gustan las maduras Exacto Y pues bueno Aquí vamos a finalizar Este video Espero les haya gustado Sí Dejen su like Vayan a suscribirse También recuerden activar la campanita, vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram que van a aparecer por sí, aquí, por aquí, van bueno, ahí subimos varias fotos de nosotros, Ajá, y exacto. también recuerden seguirnos en Facebook, ahí también estaremos subiendo los videos de YouTube a Facebook, pero ahí va a ser más fácil de que ustedes lo compartan con sus demás exacto. familiares y amigos, y también recordarles que en YouTube denle like al video, denle like, ahí, like, ahí like para que nos recomienden, por favor. Siempre se los vamos a recordar, dejen todos sus likes en todos los videos que van de nosotros y muchas gracias también a ustedes. Sí, sí la, verdad, la verdad sí. Próximamente vamos a hacer otro similar, ya sé con, de... puro, con puro youtuber. Sí, comenten qué les gustaría este ver. También no sé si les gustaría ver después del que dice Mario. Unas preguntas más más este, más este adentro de nosotras. Bueno, <risa> bueno, más candentes. Ajá, más <risa> candentes. Ahí vamos a dejar. Dime la Instagram sugerencia. Para y que pues, ustedes participen en la dinámica. ¿tú? Y pues bueno, aquí finalizamos este video. Y pues como digo, give me five. Hasta la, la próxima. próxima. Lejos, lejos, ni modo, give me five. Un Hasta beso. la próxima.